Hola amigos <coughs> El siguiente video es de Cómo hacernos El cabello aquí rizado <coughs> En nuestras puntas Sin calor mmm, Sin plancha eh, Solamente con calcetines Bueno entonces Lo que vamos a necesitar Son Calcetines Nueve no calcetines Como es que van a llamar un cepillo, una pinza, una plancha, ya les para acá, y un fijador, yo uso este, bueno, entonces vamos con los pasos, ¿verdad? bueno, pues yo voy a alisar un poquito aquí esta parte, entonces aliso un poquito esta parte, entonces lo siguiente que vamos a hacer es cogemos una parte de nuestro cabello, así, así, y cogemos nuestro calcetín y enrollamos nuestro cabello en el calcetín y empezamos a dar de vueltas a enredarlo en nuestra media. cuando llega ahí, hacemos un pequeño nudo y ajustamos, yo debo la bajar en esta distancia de una cuarta de, de, de mi cuero cabelludo acá, para que no quiera quitarlo, no quede enrollado sino una parte, entonces este proceso lo vamos a hacer con todo el cabello, Ahí es cuando entró en función nuestra nuestra laca, vamos a echar un poquito, no mucha, entonces, y en el puro, el de que es en realidad. Y ya, ahí queda y lo dejamos ahí. Y este proceso. con un con un gorrito que me hiciste el gorro con un gorrito tengo este a ver, vamos a meter esto no importa que quede en el papel porque se lo vemos después mm, ponemos nuestros rulos esto es una forma casera no de pues de de ocupar nuestro, de hacer algo, de, de sacrificar, ¿no? Ay, por Dios, no lo queremos tú. Yes. Okay. no entonces, los casos que tenemos esto así, esto así y Así es que esta noche tendríamos que dormir con nuestro gorro. Y ya mañana miramos cómo nos quedan nuestros crespos. esta mañana, mañana nos vemos y vamos a ver cómo nos quedan nuestros crespos. Bueno, bye. Bueno, buenos días amigos, buenos días chicos, buenos días a todos. Eh, bueno, ya pasó, ya dormí con mis crespos con mi gorro ahora vamos a ver cómo nos amanecieron nuestros quesos entonces vamos a retirar nuestro y que es pelique? nuestro nuestro gorro vamos a retirar los nudos vamos a retirar los nuditos vamos a ver cómo nos quedaron nuestros nuestros cachungos entonces soltamos el uno y como ven, muy bonito de ¿eh? entonces soltamos el otro. Bueno, de esta manera nos quedan nuestras... Nuestros, nuestros. Bueno amigos, aquí ya están un poco más presentables. Eh, Miren cómo me quedaron los los crespitos. Miren como no sé si se pueden ver. Ahí. Ahí quedaron bien bonitos. Entonces lo que vamos a hacer es abrir por la mitad o si no echarnos el lado del cabello y para que nos duren un poco más vamos a aplicar un poco más de fijado ¿no? para que nos así entonces ya eh, yo tengo capul entonces lo que voy a hacer es y lo corro por el loco, ropa de lado el caso es que ese es el resultado de nuestros tres pits como ven es algo muy fácil y muy bueno espero les haya gustado mi video espero que se suscriban dejen sus comentarios y los videos que quieran ver entonces un beso y chao recuerden ¿Y este es mi canal por favor suscríbanse Bye.